Así que los invito a recorrer los videos anteriores para que no se pierdan el hilo conductor de, esta, de este gran estudio que estamos haciendo del Evangelio de Juan en este canal eh, Teología 1. Y los invito a seguir, los invito a conectarse en, esta, en, en este deseo por ir al meollo de las situaciones que aparecen en la Biblia, el ambiente, eh, las fuentes, porque es necesario para poder comprender de manera correcta el mensaje que nuestro señor Jesús da, y en este caso yo tomo el evangelio de Juan para indagar un poco más y poder tomar eh, lo que considero justo para la edificación de la iglesia. Así que sin preámbulos, vamos al capítulo 7, versículo 37. Vemos que el, la ambientación nos habla de el último gran día de la fiesta? ¿Cuál fiesta? La fiesta de los tabernáculos. Ok. Vemos que Jesús se pone de pie y alza la voz. Y dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Es curioso. Es bastante curioso que nuestro Señor Jesús. Hiciera algo un poco descabellado. Hiciera algo un poco un poco descabellado en, eh, en una fiesta. Muchos ya dirán, qué de raro hace Jesús. Bueno. No sé si muchos de ustedes han estado en un estadio de fútbol, pero creo que gritar en un estadio de fútbol no es que ayuda mucho a, a llamar la atención de la gente porque todos están gritando. El último gran día de la fiesta era lo mismo. La gente estaba celebrando porque, eh, bueno, después voy a dar la, la, la, la siguiente motivación. Estaban celebrando, entonces Jesús levanta su voz. Ahora, yo me pregunto de qué manera habrá levantado Jesús la voz para que todos oyeran lo que él estaba diciendo. Recuerdo, están en una gran fiesta, en un gran alboroto. Es como gritar en una sede de fútbol o en una discoteca donde ustedes puedan imaginarse gente gritando, celebrando. Jesús levanta su voz y todos le oyen. O Jesús tenía los pulmones más fuertes del mundo o obviamente él como Dios de verdad usó su poder para hacerse oír. Y creo que nosotros sabemos cómo Jesús lo hace. Entonces, vemos ese momento club, Un momento bastante importante. Porque Jesús da, dice una frase sin precedentes. El que cree en mí. Estamos en el 38. Si nosotros vamos al griego, él dice hopistis. O hopistis, o, Ho dependiendo de la pronuncia que ustedes quieran. Entonces, él dice, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ok, partamos por la primera frase, el que cree en mí, o pistes, fe para salvación. No está hablando de creencia, no está hablando de conocimiento, no está hablando de, de, de fe en, en cosas, eh, digamos, naturales. Porque si yo trabajo durante un mes, yo sé que mi jefe me va a pagar. Pero no necesito tener una fe sobrenatural o algo específico, sino creo que es la lógica que va a suceder. Lo mismo sucede. Aquí Jesús está diciendo o Píster, que cree en mí para salvación. Como dice la escritura. Juan es ya lo hemos dicho, es específico, no está hablando de Torá. Por eso en la Torá no van a encontrar eh, nada referente a este a estos ríos de agua viva. Él, cuando habla de escrituras está hablando, digamos, la, la el subgrupo debajo de la Torá, que serían los salmos, serían los proverbios, que serían los profetas, porque hay un ranking. Ok, entonces vemos que Jesús dice, como dice la escritura de su interior, Correrán ríos de agua viva, como dice Isaías 58. Entonces, vemos que Jesús dice esto y correrán ríos de agua viva. Pero, como, como dije, estamos en una fiesta. Y por eso, como ríos de agua viva. ¿Qué era lo que estaba sucediendo en ese momento? Nosotros tenemos que salir de ese, de, de ese mundo de fábulas y tratar de viajar con nuestra mente. ¿Qué estaba sucediendo en ese preciso momento mientras Jesús hablaba? En ese preciso momento, habían dos sacerdotes que habían ido al estanque de Siloé. Y habían tomado el agua del estanque y la estaban trayendo al templo. En el templo habían dos canaletas donde se versaba el vino de la oblación. Por un lado estaba la canaleta del vino y la otra estaba la canaleta del agua que hacía... Referencia al ritual del profeta Isaías, como lo dije, Isaías 58. Porque los judíos siempre anhelaban eso. Ahora, ahora, mi pregunta es, ¿de dónde sale esta agua? Porque los sacerdotes no iban y la tiraban fuera del templo, no, la tiraban dentro del templo y el del templo fluía para el pueblo. Y por eso el pueblo celebraba, porque ellos anhelaban esa agua viva. Entonces, ellos tiran el agua y la canaleta la lleva fuera del templo. el Vino fuera del templo y el pueblo esperaba eso. Cuando Jesús dice, el que cree en mí, como dice, de su interior fluirán ríos de agua viva. El que cree en mí, disculpen, ya lo hemos dicho antes, Jesús, según Juan... Es el templo. Ya creo que ya los que hayan tenido un poco mínimo de Biblia saben que cuando se habla del templo, Jesús dice yo soy el templo. El lugar del perdón. Entonces dice. Esto dijo. Voy a leer el texto preciso. Esto dijo del espíritu que habían de recibir los, los que creyesen en él nuevamente pistis. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido glorificado. Ahora, un, un, una cita específica es que nosotros tenemos que ver la situación, el momento en que Jesús dice. Porque Jesús, saquémonos de nuestra cabeza que Jesús hace las cosas sencillamente como, una, como un loquito que dice voy a hacer esto porque yo sé que va a ser un boom en el futuro. No, no, no. Jesús no es una estrella de rock, no está hecho en Hollywood, no, no, no. Jesús va de pie y de mano, tomado de la mano con la tradición judía. Jesús no anda jugando ahí a ser el, el revolucionario, el comunista de turno que va y quiere, re, quiere rehacer algo que es lógico que el pueblo hizo por mucho tiempo, sino él va a dar la demostración cumplida va a tomar, darle la forma final de lo que ya había sido anunciado, obviamente por el profeta, por la escritura, por la Torah y por la tradición, la tradición de los padres. Les dejo este video y, y, y, y los invito a estudiar, les invito a indagar, porque es importante saber estos específicos. Yo también me sorprendí porque es curioso que estos van al estanque de Siloe a traer el agua viva para obviamente en la mentalidad del judío, del ritual. Es importante comprender inclusive los rituales. Los rituales van antes de, de cualquier texto, antes de cualquier eh, ensayo, escritura. Primero estuvo el ritual. Después estuvo la... El, la narración Después de la narración, de la narración Fue la expansión y después de la expansión El texto Así que los invito a indagar A estudiar y a prepararse Cada día más porque Está llegando eh, en el mundo Está llegando un momento En el cual tenemos que ver Más allá Tenemos que ir más allá Para comprender la verdad Completa yo les saludo, que Dios les bendiga, cuídense mucho.